Hola a todos, aquí en un nuevo video, en esta ocasión les traigo un videito en el que les voy a presentar mi página web que está rediseñada Ahorita para los que se preguntan en dónde estás, estoy en un nuevo sistema operativo que es Ubuntu 16.04 LTS La versión de Ubuntu Mate, pero eso después les contaré bien Así que, porque estoy en Ubuntu? Pues esto, que es más rápido para grabar, y en fin y para muchas cosas, pero bueno, este rediseñé mi página web, acabo de volverla a subir hace ya, no sé, tres, tres o cuatro semanas que la acabo de volver a subir Pero porque ya no tenía el, el, el, el dominio, ya no lo tenía y muchas cosillas Pero ya está, ya la rediseñé, ya le, le agregué unas cuantas cosillas más que ahorita se las voy a, a enseñar y vas, vamos a empezar nos metemos aquí a firefox que, que siempre es que aquí está el, el enlace es la cantera slash eduardo slash chubas para los que no um, quieran copiar todo esto pues está en la descripción del vídeo el enlace así que pues esta es la página principal Aquí van a tener pues la portada, después la bienvenida Y después aquí voy a estar poniendo cada cosa nueva que vaya agregando a la página del sorteo, por ejemplo el sorteo que hice desde hace tiempo Aquí está, este una nueva pestaña que le agrega a mi página Que no sé por qué ya me metí al sorteo Pero bueno, y por ejemplo este sorteo cuando lo hice pues aquí estuvo Así que... Esta es mi página, un color que ese color me gustó, este azulito. Y lo, lo que le agregué es esto, esto es lo nuevo que le agregué, que es la, lo de materializar tus ideas, que es algo que estoy haciendo eh, materializa tus ideas. Es un este, estoy vendiendo playeras, gorras y y, y, y, y este, ¿cómo se llama? Y tazas con diseño personalizado, con estampado personalizado pero lo malo es que no es público en internet sino estoy vendiendo a este, personas, digamos no estoy vendiendo en persona a las personas que conozco puesto que se me dificulta un poco más venderlo por internet ya que apenas estoy empezando y cosas así pero así que quien, quien me conozca en persona pues le vendo un diseño personalizado de gorras, talleras y tazas así que por ejemplo vamos a entrar aquí en materiales a ideas eh, aquí está pues la portada y este aquí dice, ya, eh, pueden leer esto y aquí tienen mi contacto es este en mi correo electrónico y mi número de teléfono por si me quieres eh, contactar para que me hagas el pedido de lo que quieras recuerda diseño personalizado me puedes decir que quieres que yo te haga y pues te lo, y lo hago y te lo imprimo ya sea en la gorra o en la en, uh, en lo que quieras el precio pues lo, lo acordamos ya sea por correo o en persona así que uh, no te preocupes uh, la otra sección que apenas acabo de agregar ayer, ayer son los wallpapers en esta cosa sí voy a pedir apoyo de ustedes mis suscriptores los wallpapers uh, pues aquí subí por ejemplo este que usaba hace tiempo este que es uh, el, el wallpaper original de ubuntu mate y el white paper que hice hace ya también tiempo. Que para descargarlo simplemente le dan clic aquí. Se carga la imagen completa del white paper. Y le dan clic derecho y guardar imagen como. Eh, pues más que eso. No tiene demasiada dificultad. Y aunque quiero que me ayuden. Pues suscriptores. Si tienen algún, algún white paper que esté súper genial. Que les guste. Voy a aquí, aparte abajo, voy a poner otra sección que diga Wallpapers de suscriptores. Así que ahí voy a poner todos los Wallpapers que ustedes me envíen por correo. Lo, ahorita en mi correo lo podrán encontrar aquí en la pestaña de productos. Hasta aquí abajo, pues aquí está mi correo. Aquí van a encontrar mi correo porque esta de contacto aún no la he finalizado, no la he hecho. Este, todavía me falta bastante por hacerle a la de contacto que quiero que quede guapa. Quiero que quede guapa la página. Pero todavía no la hago Así que ahí van a encontrar mi, mi correo en productos Mi número de Whatsapp por si quieren Y este Aquí pues ahí me envían los wallpapers que quieran Este pues que yo agreguen en esta página Que sean wallpapers que les guste Y eh, por favor no pornografía Eso sí se los voy a pedir No, no me envíen esas cosas porque no las voy a publicar en esta página aquí es obsoleto de eso, ¿eh? Así que pues nada más que eso, les presento mi página, esta es mi página y eso que me piden que me les pido que me ayuden a los wallpapers, me lo pueden mirar ya sea por Twitter, en, en, por, por Facebook, por, por, por correo, todo en la descripción de este video y nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Uh, mm, por cierto, en este fin de semana no se olvide de ir al cine, bye bye, hasta luego.